Ambioris García, de 22 años de edad, denunció que recibió varias estocadas a manos de sujetos que lo despojaron de sus pertenencias. Hecho registrado en el sector Vista al Valle de esta localidad. Yo estaba transitando por el Sintelite y Valle anoche, y el de Chamaquito, conocido de para allá, un Taimaquito, un Tayuzqui, y el país de me. Me atracaron como a las 9 de la noche y me, me dieron pa' de machetazos y me quitaron todo lo que tenía que ¿Dónde fue eso? En la calle principal de iba. ¿Qué hora era más o menos? A las 9 y pico. Repite los nombres de las personas que... Uffy y Maquito. Los otros y no lo conozco, pero yo lo tengo en lista, yo lo conozco. Un celular, dinero en efectivo, fueron algunas de las pertenencias sustraídas. Bueno, me dieron un machetazo, me pa' dieron y Me dieron pa' de puntos en la cabeza. ¿Y qué te, te quitaron? Me quitaron la chancleta, los Nike que yo tenía, me quitaron el celular y me quitaron la goja que yo tenía. Yo me resistí y ellos me, me, me, me entran a machetar. García se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.